Hay cosas que, que si es una chorrada muy gorda pues tiene a lo mejor una repercusión alta eh, en un plazo muy corto de tiempo como cuando le mandemos un cuchillo al rey no sé si no sé si lo he contado alguna vez eh, eh, cuando estaba en la India con los periodistas y los empresarios y tal pues allí en el avión suelta el rey de esta, vamos a salir con el cuchillo entre los dientes y una sonrisa no sé a qué se refería exactamente, digo pero si hay que salir de algún lado esto es fácil, usted sonría y el cuchillo lo pongo yo entonces eh, le mandamos ahí al al, al un cuchillo y gracias a ese, a ese cuchillo o sea, un cuchillo muela, un cuchillo español de caza pues luego salimos en, en el mundo, en el país en no, no sé cuántos periódicos digitales y, y de papel pero también en las emisoras de radio y tal, y igual, y claro, te los periodistas eh, el canel francino y empiezan, y ¿cómo es el cuchillo que le ha regalado? digo, pues un cuchillo de remate, y dice, cómo es? digo, pues lleva filo por los dos lados, es de remate para caza mayor y como había coincidido con lo de los elefantes pues, bah, los periodistas ya montaron ahí una pajarraca con los elefantes del copón total que por un, por un triste cuchillo se montó una polvarera y, y luego la, la, los, la imagen que leía las noticias y tal, pues luego en Twitter lo cascaban la palabra cuchillo con la con la página nuestra, no sé qué, y nos estaban generando enlaces a chorro. Pero la misma gente con las palabras clave incluidas, era tremendo. Y, y total, pues pues era, era, era un cuchillo. Y luego una amiga de Valencia que ve, que vende naranjas, se llama soyagricultora.com, soy pues estoy sintiendo ahí las noticias... Eh, o leyendo en internet, no no, sé, no me acuerdo muy bien, y que va a tener una hija, la princesa Leticia, pasado mañana, porque esa gente lo son muy ordenados lo tienen todo muy... Y digo, oye, esta pobre mujer con lo, con lo delgada que está va a necesitar vitaminas. Digo, Leonor, prepara una caja de naranjas. Y la y se la mandó allí a la clínica esa y fue de los primeros regalos que recibió una caja de naranjas. Pero claro, le contestaron dándole las gracias con una carta, no sé qué, y ahí la tiene en la, en la web desde hace años. Entonces... Son cosas que no cuestan dinero y luego las tienes ahí. La espada Heston que le mandamos, eh, pues era en pesetas, 17.250 pesetas con el transporte incluido. Y al cabo de cuatro días de poner la foto en la página conseguimos vender 300 para una película del CID, pero de dibujos animados. Las empleaban <risas> para la promoción, pero desde entonces pues es un goteo constante de eh, gracias a, un, a, un, a una inversión mínima, ¿no?